Me encanta el fornito, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft, me encanta, qué bueno. No te pases, Julio. Tío, falta gente. hoy Tío, no ha entrado ni Dios. Mira, voy a hacer algo y vamos a reír un poco al menos, va. Vamos a comentar vídeos de estos chorras. ¿Alguien tiene memes de esos en YouTube, tío? Yo que sé, vamos a, vamos a hacer unas risitas. Vale, vamos a echarnos ahí unas risitas, gente. ¿Me está melo echando? Si te ríes pierdes, cuidado, ¿eh? Empezamos, serios. ¿Empe empezamos serios, ¿eh? ¿Cómo? Qué era un puto Manuel este loco. Qué bueno dices Wolf en el gimnasio <risas> pero dónde vas dónde vas con la toalla en el agua adiós <risas> Que la gente mongola tío dónde vas con la toalla dentro de la playa tío Opa, la ha parado la ha parado <risas> la ha parado eso es lo que importa en el partido se, se le va y cuando empieza a hacer así ya se le va cuando empieza a hacer así, ya se va. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Sí, sí. Eh. <tose> <tose> Me gusta mucho. ¡DEL TIRÓN! ¡Oh, Hola, por fin! ¡HELLO! Último, ¡HELLO! Para, para, ¿qué tal ¡HELLO! ¡Ay, un saludo para... ¡Pablo Andrés ¡Para... ¡Luisa Fernanda! ¡Le va a pegar una hostia! ¿verás? ¡Para... ¡Adriana Patricia! Tédale, mi mamá! No me ha pegado, pero... Iba, eh. Cuidado. Iba a decir una... una... una... No. Uy. Son muy inteligentes estos bichos, eh. Cuidado, eh. Sí, sí, sí. Se viene. Sí, sí, sí. Hala, toma por culo. Sí, sí, sí. <risa> por <Perdón>. todo. <risa> venga. ver estudiado. Hala, venga. Perfecto. Vamos a ver esto. Me encanta. Es brutal esto. Esto es un arte, en verdad, eh. Hala, venga. Y esto también. ¡Que viene! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡La bufatilla mágica, Julio! ¡Ole! ¡Ole! Venga, toma, Toma. Eh, las ha pillado de lleno. O sea, les ha visto ahí llenísimo, eh. De tirón. Se sí, viene de sobras. Ay, ay, ay, ay. Pobre gato. Rip, gato Rip, gato Rips, está topetado, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿No se da cuenta que le está mirando en su cara? ¡HOLO! Oh, no. Eh, llevaba rato mediándose en su cara, ¿eh? Se ha fijado, se ha dado cuenta ¿Y dónde vas a subir ese vídeo? ¡Toma! el la profe, loco Eso es falta de respeto el hijo de puta se regala! ¡Qué fuerte! No, tío No, tío no, tío. No, tío. No, tío. No, tío. No, tío. Se viene. ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué La idea era buenísima. Por el momento ha llegado la ambulancia, la es sorprendente. ¿Usted qué piensa sobre esta situación? Aquí oh. la gente está como muy loca, entonces no sé qué es lo que ha pasado por aquí. Llega un poco de ambulancia por aquí, no sé. Moya, ¿qué dice usted? Son no puterías, hermano. <ríe> ¿O, qué? o sea, traen un negro en una camilla, o sea... <ríe> <ríe> Esto es patanería, solo... Si hay un muerto, solo dale clic derecho a borrar. <ríe> <risa> ¡Qué grande! ¿Qué le pasa? ¿Qué coño le pasa? Le acaban de reinar la infancia, tío. Le acaban de hacer un rec que ni él sabe dónde sabe, tío loco. ¿Qué me estás contando? Pobrecito, un RIP, un RIP En serio, si existe este dibujo, tío ¿Qué es? Alucinante, brutal esto tío está súper bien hecho tío bowling <risa> golf toma gol <risa> oh, pero cómo te pasas tío basketball toma en serio en serio tío buen <risa> momento no me lo esperaba tío esto es buenísimo <risa> ¡Enorme, enorme! enorme sea... ¡Qué bueno! ¡Tú ¡Mírala! Haciendo la! ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Y nada, me voy a ir a comer, que tengo hambre. Y hacer quehaceres también, gente. Así que nos vemos mañana. Mañana vamos a jugar a Human Fly Flat. Vamos a reírnos vamos a partirnos el culo. Nos lo vamos a pasar de puta pena y de puta grande y de, de puta todo. Así que nos vamos a pasar súper bien. Y nada, guapos, os mando un besito. Y nos vemos el próximo día, ¿vale, guapos? Toma Nos vemos mañana. Hasta luego.